Hola atletas, ¿cómo van? Bueno, estoy de regreso. Sé que llevo muchos meses sin subir videos al canal y la razón de esto es que me desorganicé. Eh, me dejé absorber por el trabajo, utilicé la universidad como otra excusa, ya no hacía ejercicio, ya tenía pereza, me levantaba muy tarde, estaba trasnochando, salía de fiestas, comía mal, bueno, muchas cosas. Pero por, el, por la pandemia en la que estamos actualmente nos volvieron a confinar y es por ello que decidí volver a organizar mi vida ya que tengo más tiempo. Entonces estoy estudiando más juicioso, estoy haciendo ejercicio, estoy volviendo a comer bien y solo me faltaba algo y era volver a los videos, así que aquí estoy. Para el video de hoy de regreso voy a hablar sobre un tema que está sonando demasiado actualmente y es el tema de el ayuno intermitente, así que vamos a verlo. <música> Bien, atletas, para comenzar voy a explicar qué es el ayuno intermitente. ¿Qué es el ayuno intermitente? Básicamente es un régimen alimenticio, es un estilo de vida. No es una dieta. La gente muchas veces puede decir que el ayuno intermitente es una dieta, pero no lo es. No es una dieta para bajar de peso, no, no, no es eso. Es un régimen alimenticio, un estilo de vida. ¿Por qué es un estilo de vida? Porque es algo que puedes hacer toda la vida. Es algo que puedes hacer para siempre y te va a dar increíbles beneficios para eh, tu salud y para tu cuerpo. Por ejemplo, ¿qué beneficios podemos encontrar? Podemos encontrar una, mejora, una mejor sensibilidad a la insulina, podemos encontrar mayores niveles de energía, desaparición de, la, de, lo, de los antojos, va a disminuir la ansiedad a la hora de, de, no, tener, de, de no comer, va a aumentar la, de, la estimulación del hormona de crecimiento, va a mejorar el humor, va a generar una pérdida de peso durable. Quiero aclarar aquí que con pérdida de peso durable me refiero a disminución de grasa. Va a disminuir el envejecimiento, y va a general en general a darnos una mejor calidad de vida. Pero realmente qué es el ayuno intermitente? El ayuno intermitente, como su nombre lo dice, es como sí, como no, como sí, como no, como sí, como no. Porque eh, hay varios tipos. El que voy a hablar hoy es el más común de todos, que es el 16-8. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo 16 horas en las que no voy a ingerir ningún tipo de alimento, no voy a comer y cuando digo no comer, es realmente no comer, ¿Qué es el ayuno, realmente es no ingestas ninguna ingesta calórica, o sea, cero comidas. Y luego voy a tener una ventana de 8 horas en las que voy a poder comer. Importante aclarar, esa ventana, mucha gente va a, va, va a pensar que son ocho horas en las que puede comer lo que quiera. Pero no, esto no va a servir si no sabemos comer. Hay que aprender a comer. Aprender a comer, ¿qué quiere decir? Que vamos a aportar a nuestro cuerpo todos aquellos requerimientos nutricionales que él necesita, todas las vitaminas, todos los macronutrientes, micronutrientes, etc. Bien, ahora que ya hice una pequeña introducción acerca de lo que es el ayuno intermitente, voy a explicar qué es el ayuno intermitente como tal. Nosotros sabemos que el cuerpo tiene diferentes funciones. ¿Qué sucede? La alimentación es la función por la cual vamos a conseguir energía para vivir y para nuestros procesos básicos. Entonces, sabemos que cuando comemos, nuestro cuerpo va a empezar a metabolizar todo eso y va a empezar a utilizar los diferentes compuestos que adquirimos de la alimentación para nuestras funciones vitales, sobre todo lo que digamos, las calorías, todo eso, la glucosa, las grasas, la proteína... Bueno. Ahora, eh, ¿por qué nos salen los gordos? ¿Por qué engordamos? ¿Por qué generamos grasa? Porque como comemos y comemos y comemos, pues el cuerpo va a usar esa energía para, para movernos, para, para vivir. Y la energía que no necesita, pues la va a almacenar. ¿Qué hace el ayuno intermitente? Como vamos a tener una ventana muy al, muy larga, sin consumir calorías, no vamos a tener glucosa, no vamos a tener grasa, no vamos a tener ninguna proteína externa que llegue al cuerpo para que se cumplan esas funciones vitales. Es aquí donde el cuerpo va a empezar a buscar fuentes para vivir y esas fuentes las va a encontrar en donde? En sí mismo en el hígado en los reservorios de grasa y es ahí cuando comienza la quema de grasa ahora yo dije que el ayuno intermitente nos va a colaborar con eh, varios roles a nivel hormonal entre ellos vamos a encontrar la insulina ¿Qué va a suceder el rol de la insulina es de organizar de gestionar qué es lo que va a suceder con los alimentos en qué sentido en que cuando comemos eh, la insulina es la responsable de transportar las sustancias a las células y por sustancia me refiero a la glucosa. Recordemos que la glucosa es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. La insulina es la responsable de eh, que la glucosa entre a las células y pueda ser metabolizada por ellas. Ahora, al no comer, al hacer un periodo de ayuno tan largo, como son mínimo las 16 horas, por ejemplo, que es lo que estamos hablando, entonces el perfil, la, la insulina no se va a estimular. Es por eso que va a haber un mejor uso de la misma. No vamos a usar la insulina. La insulina va a secretarse de una menor manera. La sensibilidad de ella va a aumentar. ¿Qué quiero decir con el que va a aumentar la, la sensibilidad a, a, a la insulina? Que como es algo que no estamos usando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, apenas la necesitamos usar, ¡pum!, se va a disparar y va a ser utilizada como debe ser. Eso es la sensibilidad a la insulina, ¿vale? Entonces... Como no la vamos a estar usando, la insulina va a mantenerse baja, en niveles bajos, y eso es lo que nos va a permitir pérdida de grasa, secreción de otras hormonas y estimulación para la creación de músculo. Cuando digo que va a ayudar, va a estimular también la secreción de otras hormonas, es la hormona del crecimiento, por ejemplo. Esta hormona sabemos que es la que está en mayor medida en los niños en etapa de crecimiento. Ahora podemos también estimularla para nosotros, yo cuando digo que van a ayudarnos al ayuno intermitente a creación de masa muscular es gracias a esta hormona, porque recordemos que los músculos van a crecer ayudados y apoyados de esta hormona. Si el ayuno intermitente nos estimula la hormona de crecimiento es obvio que vamos a generar un mayor aumento de masa muscular. Además, tengamos en cuenta que si tenemos más músculo en el cuerpo vamos a tener menos lugar para grasa. ¿Vale? Como mucha gente lo que quiere es bajar de peso y quemar grasa, tengamos más músculo para tener menos grasa. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, si el ayuno tiene muchas cosas y eso, pero realmente, debo a hacerlo? Vale, aquí les traigo cuatro razones por las cuales deberían practicar el ayuno intermitente. La primera, una pérdida de peso, como ya lo dije. Ya sabemos que ganamos peso por un aumento del consumo calórico y perdemos peso si disminuimos el consumo calórico. La mayoría de gente que practica el ayuno intermitente va a consumir dos comidas. Otros pueden consumir tres. Incluso las cinco comidas que están haciendo al día las pueden hacer en esa ventana de ocho horas. Yo en mi caso, por ejemplo, cuando comencé a practicar el ayuno intermitente, yo hacía eso para aumentar masa muscular y créanme que me funcionó. Logré subir casi cinco kilos comiendo cinco comidas en esas ocho horas. Ahorita ya solo estoy, estoy con tres comidas para poder bajar el porcentaje de grasa y me, está bien, me ha ido muy bien. Segundo punto, va a facilitarnos la vida. ¿Por qué nos va a facilitar la vida? Menos comidas significa menos dinero, significa menos tiempo en la cocina. Y créanme, se ahorra bastante tiempo en la cocina. Tercer punto, va a mejorar nuestra salud. En general, créanme, va a mejorar nuestra salud desde lo que ya les dije, va a mejorar la sensibilidad a la insulina, va a estimular la forma de crecimiento va a activar otros procesos como lo que es la autofagia, de la cual hablaré más tarde, que va a hacer que podamos vivir más tiempo, eh, va a ayudarnos a luchar contra la prediabetes, por ejemplo, al, al mejorar la sensibilidad de insulina se recomienda mucho para los prediabéticos. Con esto también quiero hacer un énfasis importante. Si ustedes tienen algún problema de tipo alimenticio, lo mejor es que lo consulten antes con su nutricionista y, y, y aunque no lo tengan, consultenlo con el nutricionista. Es mucha la gente que decide tomar regímenes. Eh, alimenticios, viendo solamente lo que leen, lo que ven en internet y realmente no se informan correctamente y o lo que van a hacer en vez de darle beneficios a su cuerpo, van a perjudicarlo. Así que si ustedes quieren iniciar cualquier dieta, cualquier régimen, consúltenlo con un médico con un profesional. Yo aquí simplemente les traigo un poco de información de lo que dicen los libros, lo que dice la teoría lo que en, eh, y lo que he estudiado. No soy un experto, así que consúltenlo con un médico o un nutricionista. Y finalmente, última razón, porque es el régimen de los famosos. Actores como Hugh Jackman, quien interpreta a Wolverine, como Terry Crews o como Jennifer Aniston, practican este régimen, incluso Will Smith. Y si vemos, son actores que parecen que no han envejecido y que tienen increíbles físicos. ¿Qué otras ventajas vamos a encontrar en el ayuno intermitente? Ya no tanto como lo de pérdida de peso y eso. No, sino un poco más psicológicas, y también físicas, psicológicas que quiero decir, son dos, la primera, vamos a dejar de ser esclavos de la comida, vamos a olvidar esa idea de, ay, hace tres horas no como, debo ir a comer, debo ir a comer, no, vamos a empezar a controlar, vamos a empezar a tener un poco más el control de nuestra vida, la comida va a pasar a un segundo punto, y con ello viene el seg la, la segunda ventaja, que es la satisfacción de comer una un verdadero plato de comida, ¿Qué quiero decir con esto, que vamos a tener, como vamos a comer menos, tendremos más tiempo y podremos dedicarle un mayor tiempo a la comida. Como estamos comiendo menos, estamos gastando menos dinero en las compras. Por ello podemos invertir más dinero en eso que vamos a comer y podremos comer mejor. Y finalmente vamos a activar un proceso del que acabo de mencionar hace un minuto que se llamaba la autofagia. Es el ciclo lo conocen muchos como el ciclo natural hacia la juventud eterna. Y es por ello que actores, los que los actores que mencioné anteriormente pasen que no envejecieran. La autofagia en resumen es un proceso que hace que al no tener energía, constante, las células van a, convert, van a traicionar a sus proteínas, por decirlo así, van a ir hacia sus proteínas más débiles, sus proteínas menos útiles, y se las van a empezar a comer, para poder utilizarlas como un fuente de, de, de energía. Esto es un, una limpieza interna que va a mejorar nuestra salud. Este régimen, por eso dice que puede luchar contra enfermedades como el cáncer, que como bien saben, el cáncer es la reproducción de proteínas dañadas en las células que va a hacer que las células se reproduzcan de una forma exponencial y son células no sanas. El proceso de la autofagia al hacer que las células se coman esas proteínas dañadas puede evitar que este tipo de procesos suceden. ¿Cuáles van a ser los principales inconvenientes que vamos a encontrar cuando comencemos a hacer nuestro ayuno intermitente? Los principales inconvenientes se van a dar sí o sí en los primeros días. Porque si venimos de, una, de, un, de un estilo de bienes que comemos cinco veces al día, comemos grandes comidas, chatarra, hamburguesa, perro caliente, comemos lo que, lo que queremos. Y vamos a comenzar. Ahora un régimen en el que vamos a comer menos y vamos a comer comidas, podríamos decir, un poco menos sabrosas. Aunque sí, aunque créanme. Hay recetas que pueden hacer las comidas deliciosas y no las conocemos. La gente, yo digo que la gente come mal no porque quieran, sino porque no saben. ¿En qué sentido es esto? No sabemos la infinidad de cosas que podemos hacer con un pollo, un brócoli y arroz, por ejemplo. Hay muchas recetas y son muy, muy, muy ricas. Pero eso lo dejaremos para otro video. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué los primeros días van a ser tan duros? Porque hay una hormona que es la hormona del hambre, que se llama grelina. La grelina es esa hormona que el cuerpo secreta para decir, oye, tengo hambre, vamos a comer. ¡Sí! ¿Cuál es el problema? Que es un círculo vicioso. ¿Por qué? Adivino. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando ustedes comen? Así es, se secreta grelina. Entonces, yo como, entonces la hormona se secreta, entonces me da hambre. Entonces como para calmarla, pero vuelve y se secreta, entonces me vuelve a dar hambre. Y no dejo de comer. Cuando empezamos con el ayuno intermitente, esta hormona, adivinen, deja de secretarse tan constantemente porque comemos menos. ¿Qué pasa? Los primeros días nos va a dar mucha hambre porque va a estar secretándose todo el tiempo, decir, oye, pero come, oye, pero come, ¿por qué? Porque está acostumbrada. Pero después de ciertos días, una dos semanas casi, esta hormona se va a adaptar a nuestro nuestro de vida y va a dejar de secretarse tan constantemente. Por ende, vamos a dejar de tener hambre tan constantemente en el día. Ahora viene una cuestión energética. Vamos a sentirnos cansados al inicio. Vamos a sentirnos desganados. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está acostumbrado. Pero todo es cuestión de adaptación. Luego, unos ciertos días, el cuerpo va a empezar a disfrutar más. Como va a empezar a usar los eh, reservorios de grasa. Esta grasa va a empezar a funcionar y a darnos mayor energía. Hay algo muy importante que hay que entender, la gente va a decir, oye, pero tanto tiempo sin comer no me hará daño. Estudios han demostrado que se necesitan al mínimo tres días para empezar a verse afectado los perfiles de glucosa en la sangre. Y ahora, para terminar este video de no extendernos demasiado, voy a hablar de las tres preguntas más usuales que suelen darse en el mundo. La primera es, oye, si no como tanto tiempo, no me va a hacer nada, no me va a pasar nada. Como ya lo dije varias veces y repetidamente, no va a pasar nada, vas a estar completamente seguro. Todo es cuestión de que tu cuerpo se adapte para que dejes de sentir el hambre constante que se suele sentir cuando comienza el ayuno. Segunda pregunta, soy una persona que hace mucho deporte. Soy una persona que quiere aumentar eh, masa muscular y bajar grasa. ¿El ayuno me va a servir? La respuesta es sí. Como ya lo dije antes, el ayuno intermitente va a estimular la pérdida de grasa y el aumento de masa muscular. También relacionado al deporte, la gente suele decir, vale, si hago esto, debo hacerlo antes de comer, después de comer, ¿cómo debo hacerlo? La respuesta es, no importa. Mientras tú hagas ejercicio, eh, eso es lo que importa realmente, que, que, que, hagas el, que hagas deporte. Mucha gente suele decir que recomienda hacer el, depor el deporte en ayunas, yo en lo personal lo hago antes de comer. ¿Por qué? Porque varios estudios dicen que el hacer deporte antes de comer puede estimular la pérdida de grasa. Todavía se sigue debatiendo si sí o si no. Yo suelo hacerlo antes de, antes de comer. Lo que sí es que suelen recomendar, si estás comenzando con el ayuno intermitente, si haces hacer deporte antes de comer, vas a poder sentirte mareado, dolor de cabeza y eso. Entonces, haz deporte antes de comer y justo apenas termines, puede comience tu ingesta calórica. Es la recomendación. Y finalmente... Que sí y que no. Que sí y que no respecto a que al ayuno en la ventana de ayuno y la ventana de comida. La ventana de ayuno, que sí y que no. Podemos consumir agua, café sin absolutamente nada, solo el café, cero azúcar, cero leche, cero crema, cero, solo el café. O té. Estos son, son tres de las bebidas que no van a aportar ninguna caloría a nuestro cuerpo. Y que sí y que no en la ventana de alimentación. Como ya lo dije antes, hay que aprender a comer. En videos anteriores ya dije qué es lo que podemos comer y cómo deberíamos comer para tener una vida más simple a la hora de comer, porque yo soy una persona que no soy partidaria de decir, vale, debo comer esto, esto, esto, esto. No, simplemente escuchar a nuestro cuerpo y comer bien. Eso es lo que vamos a hacer. Y para no alargar más este video, lo dejamos ahí. Próximamente hablaré un poco más de qué, a nivel científico, el ayuno intermitente y cosas por el estilo. Pero espero que les haya gustado, espero que les haya dado información, espero que les haya dado una pe un pequeño vistazo a este estilo de vida y que comiencen a implementarlo poco a poco. Recuerden, consulten a un profesional de la salud si desean comenzar a practicarlo. Ya saben, suscríbanse, compartan, den like y nos vemos en una próxima ocasión.